amigas, bienvenido al curso emprendimiento cultural. Este es el quinto video y vamos a hablar de prototipo y validación de las soluciones. Para eso vamos a utilizar un método que se llama design thinking o pensamiento de diseño. Es un método bastante natural, ¿no? Con natural porque es así como piensan los diseñadores cuando están creando soluciones. Y consta de cinco partes, cinco etapas. La primera etapa es empatizar. Empatizar con el cliente, con la audiencia, con el beneficiario. Eso significa usar el sentido común para que podamos eh, trabajar soluciones en base a sus necesidades. Escucharlos, entender lo que necesitan. La siguiente etapa es de definir definiciones, de conceptos. Hacer la bajada de lo que hay, conceptualizar lo que hemos rescatado de lo que escuchamos y lo que eh, empatizamos con los beneficiarios. Para luego generar la ideación. El idear significa construir creativamente soluciones pero construirlas en un papel, ¿no? En este caso, ahí les estoy mostrando... Cuando... El típico ejercicio de cuando uno se está tomando un café... Y está rayando la servilleta... Buscando idear soluciones. Luego está la etapa del prototipo. Es decir... Construir un producto mínimo viable. Después vamos a entender mejor... Qué es, de qué se trata este producto mínimo viable. Y finalmente lo que debemos hacer es testear, es decir, validar el producto, el prototipo que tenemos para que eh, podamos tener retroalimentación. Y esa retroalimentación, saber si realmente le hace sentido o no le hace sentido a nuestro beneficiario, audiencia o cliente. Y las cosas que tengamos que resolver, se genera este feedback ...para que comencemos de nuevo a empatizar, definir... ...y vamos afinando el detalle para poder construir una solución... ...que realmente le haga sentido a nuestro cliente. Ahora vamos a ir por cada uno de esos explicando mejor, ¿no? En la etapa de empatizar... ...de alguna forma ya empezamos a trabajar en el video anterior con la matriz ERIC, la misma matriz del libro Estrategia del Océano Azul, ya que tuvimos que salir a la calle a preguntarle a nuestros eh, pro-clientes, no, preguntarle si, eh, qué cosas le gustaban, qué atributos le gustaban y qué atributos no, y cómo podíamos luego crear nuevos atributos y eso, qué tal si le hacía o no le hacía sentido a ellos. Entonces, digamos que eh, la matriz Eric es una forma de empatizar dentro del proceso del diseño de pensamiento o pensamiento y diseño. Lo que les pediría es que le dieran una vuelta más a este trabajo que hicieron el, en el video anterior, pero desde el sentido común, desde entenderlo como qué es lo que realmente está buscando qué es lo que realmente está opinando y está necesitando nuestra audiencia. Luego, el concepto de definición o definir tiene que ver justamente con hacer un mapa conceptual, no mapas mentales que nos pueda hacer entender los por qué, los cómo, los cuándo, los qué. De esta, de esta problemática que pudimos levantar cada vez que empatizamos con el cliente. Podemos hacer un análisis, ¿cierto? Y entonces definir estos conceptos y estas definiciones necesarias para poder luego generar ideas creativas. Justamente aquí me encontré con este curso cuando estaba en el proceso de definición, ¿no? De definir, de conceptualizar. Y les quise mostrar que también este servidor eh, ha generado su design thinking para este, este curso de emprendimiento cultural. Luego está el, la etapa de ideas, idear o de ideación. Y esta es la etapa creativa. La etapa de construir ideas de negocio, no Oh, perdón, construir ideas de soluciones. No construir soluciones, sino que las ideas de so, esas de so, soluciones. Y para ello hay varias eh, metodologías que se pueden utilizar. Una de esas es el storytelling que ahí estamos viendo, ¿no? Un storytelling de una película famosa de Hitchcock en la cual podemos ver cómo la secuencia de, de la obra, eh, de, de esa escena, se, se fue definiendo a través de, este, de estos cuadros dibujados. Esta herramienta creada por Walt Disney es sumamente útil para también idear soluciones, sobre todo soluciones de servicios, eh, cuando no estamos construyendo productos físicos, sino que intangibles. Eh, es una forma, y hay varias formas más de, de idear soluciones. ¿no? Los mismos mapas mentales también pueden servirnos puede servirnos la, eh, la lluvia de ideas, etcétera, si trabajamos en equipo. El punto es pensar en la ideación, en la creación de soluciones. Es un proceso sumamente creativo. Luego está como penúltimo lugar la etapa de prototipeo, ¿eh? de prototipo. ¿Y qué significa prototipo? Significa un producto anterior al final, pero solamente para prueba, solamente para aprender y para de alguna forma buscar una futura validación de la solución. Este que estamos viendo aquí es el prototipo del primer mouse que se inventó. Así era, imagínense. Era como una pata de un mueble con unas ruedas y unas cosas que le pusieron como para ver si funcionaba o no. El prototipo debe ser un producto mínimo viable. Y lo explico. Un producto, ¿no? Debe ser algo que de alguna forma te tome forma, te tenga una, una, una forma elemental. Y un prototipo puede ser un, un producto en cartón con palos, con cordeles, con un lego, como sea. Producto mínimo. El mínimo significa eh, económico, de bajo costo, de baja tecnología. Un producto que no tengamos que meternos la mano al bolsillo para poder desarrollarlo. Fíjense, esto es muy importante. El mundo el, del emprendimiento, el mundo de la startup, Trabajan los prototipos, los pilotos, cierto, de una manera tan económica que la idea es no jamás gastar o gastar demasiado poco para poder desarrollarlo. Y viable es porque debe ser funcional. Aquí lo importante es que en un 80% sea funcional y en un 20% sea físico, existible. Es un concepto que queremos saber si realmente funciona o no. Una vez que funciona y una vez que lo valida quien está dispuesto a pagar, se construye un producto final, ¿no? un producto real. Finalmente, el testeo. Y el testeo se puede hacer de muchas formas. Lo importante de testear es Saber hacer las preguntas indicadas para que el cliente, el beneficiario, la audiencia nos pueda responder de una manera eh, eficaz, eficiente. Que no nos responda a lo que queremos escuchar, sino que nos responda a lo que realmente le pasa. ¿no? Se usa mucho eh, herramientas de antropología eh, las empresas para testear. Pero nosotros también podemos tener nuestras propias herramientas. Como por ejemplo, un foco group. Invitar a gente, ojalá gente que no conozcamos, que no tengan un lazo afectivo con nosotros, y mostrarles este, esta funcionalidad. mostrarle esta solución, ¿no? esta futura solución. Y ver si realmente le hace sentido o no le hace sentido. Si realmente están dispuestos a pagar o no. Y si no están dispuestos a pagar... ¿por qué sí estarían dispuestos? Entonces, ahí ya tenemos inmediatamente una retroalimentación para volver a la, a la, desde la empatía, ¿cierto? A definir, a idear, a crear una solución y modificar este, este prototipo para luego, nuevamente, volver a consultarle a la gente. Este es muy importante porque este es una segunda consulta. La primera consulta está en la empatía, en sentir, pensar, creer como ellos y de alguna forma levantar una hipótesis. Pero este, este testeo es la validación de esa hipótesis. O la no validación de la hipótesis para formular una nueva hipótesis, que sería con retroalimentación. Para la gente, el arte y la cultura... Existe una herramienta bien interesante y bien entretenida que es el crowdfunding. Ustedes me dirán, sí, pero el crowdfunding sirve para eh, generar recursos, para levantar financiamiento. Claro, está hecho para eso, pero además nos permite ciertas características que son bastante eh, útiles. Como por ejemplo, validar. Porque si subimos una idea en crowdfunding piensen que el prototipo que estamos subiendo es meramente un video que puede ser de muy baja tecnología, con el celular, con un, con un editor online y que nos permite dar cuenta de una funcionalidad, de una idea, de, una, de un piloto que podemos querer hacer. Y la gente nos va a decir si le interesa o no le interesa, si van a querer o no van a querer esa idea y van a poder poner dinero o van a poder compartirlo como sea, vamos a poder leer ciertos indicadores de lo que les pasa a la gente con ello. Y eso va a ser una validación. Validación de que sí funciona o validación de que no funciona. Validación de que podría funcionar si tal vez pasara tal otra cosa. Y luego volvemos a la retroalimentación y volvemos a pasar por el sistema de, de, de proceso de side-thinking. Se usa mucho el crowdfunding para validar las ideas. Les recomiendo un libro que se llama Designpedia, que son muchas herramientas y casos para construir ¿cierto? estos procesos para distintos tipos de productos o servicios, distintos tipos de soluciones que podamos tener en nuestra cabeza. ¿no? Eh, es, un, es bien inspirador. Eh, te puede dar una orientación en estos 80 casos que tiene, 80 herramientas. Y de verdad que puede ser muy útil en el momento de que tengas que eh, pasar por un proceso de prototipo y validación de tu proyecto. Otro libro bien interesante también y que está muy eh, de moda, si, le puede, si se puede decir de alguna forma, es el método Lean Startup. Y el método Lean Startup lo que hace básicamente es un, es un método muy similar al método científico pero enfocado a la creación de empresas. Y el cual tiene básicamente tres ejes, ¿no? tres partes, súper partes, súper etapas. La primera es la etapa de construcción que en realidad también se le llama más específicamente la etapa de creación, donde efectivamente se crean esto, est está como si le podemos decir de alguna forma, las primeras dos eh, etapas del design thinking, que es la empatía y la definición, y también la ideación ¿no? del producto o servicio. Luego, lo importante es medir, es decir, está... La validación después de eso. Y la validación nos va a generar ciertos datos con los cuales podemos generar un aprendizaje. Y ese aprendizaje vuelve a movilizar estas ideas y se vuelve, vuelve a pasar por el periodo de creación y construcción. El método está hecho para generar un sistema más rápido, ¿no? Que sea más rápido saber si hay o no hay oportunidad de mercado si hay o no hay oportunidad de negocio y básicamente lo que hace es eh, girar en torno a eh, la disposición de pago del cliente hay cosas interesantes acá que se podrían mirar con más detención si ustedes ven el libro por ejemplo las pruebas de humo que, que yo lo conocía anteriormente como vender aire no eh, que significa salir a la calle y tener un buen un buen discurso, ¿no? un buen guión... ...que diga lo que tú quieres hacer, sin siquiera mostrar nada... ...y a ver si la gente está dispuesta o no está dispuesta a pagar. Tú dices, ¡qué locura! Sí, sin embargo, el eh, Lean Startup es una, es una comunidad que hacen el desafío Lean Startup... ...en varios países y trabajan fuertemente en esta metodología... Y sale a la calle la gente sin nada, sin nada, sin un dibujo. Salen con solamente con un guión que han trabajado a decirle a la gente si están dispuestas a pagar o no por algo. Y claro, hay, hay gente, hay colegas que han vuelto con dinero porque la gente ha estado dispuesta a pagar por, por lo que están ofreciendo. Estos métodos son bien interesantes. Eh, espero que ustedes puedan realizar el design thinking de sus proyectos. Recuerden que estamos trabajando desde el propósito y la convergencia. Desde ahí venimos trabajando, cierto, a lo menos uno o dos eh, propósitos, cierto, eh, en los cuales vamos a emprender. Estamos pasando por la propuesta de valor, por la diferenciación y ahora por el diseño eh, de pensamiento para que puedan eh, ver cómo hacen un prototipo y validan esto. ¿ya? La tarea va a ser salir a la calle y validar el producto mínimo viable de lo que están planteando. Ojalá tengan dos para que uno de, de los dos tenga más éxito que el, que el otro. ¿no? Y bueno, nos vemos en el próximo video.